Es negra, es gorda, y antes de que alguien empiece a mal pensarlo, es otra gorda eléctrica. Esta es una bicicleta que me envió mi querido amigo Carlos, hace ya un tiempo, pero no la habíamos podido ver porque han pasado un par de cosas. Es tan gorda como la otra gorda, la horquilla es tan gorda como la bicicleta misma, y tiene un motor mid-drive esta es la primera bicicleta fat bike eléctrica que tenemos en el canal de youtube con un motor en el centro esto significa que esto sería lo que pasa si es que la gorda eléctrica se da muchos besitos con la flaca eléctrica y, y aparece el pato feo de la familia, aunque es hermosa, no es el pato feo eh, eh. es tremendamente negra, es muy linda tenemos eh, rotores de 8 pulgadas adelante, no no son 7 no pulgadas atrás. Los pedales de AliExpress que llevamos hace rato, un motor mid drive Bafang, que es la marca china más respetada del mundo, una batería mucho más refinada que la gorda eléctrica, un control al mando en el dedo, una pantalla bastante grande como la de la flaca eléctrica, frenos Shimano hidráulicos un asiento que ensucié porque ustedes saben, cuando me voy a meter al barro no me cambio ropa. Una transmisión de ore que está bastante justita. Que me trajo para acá arriba en el nivel 3 de 5. Y con este, con este tremendo volante acá me, realmente me impresiona un poco. Tiene llantas macizas, realmente grandes y no tan cuadradas como la... La de la gorda eléctrica ni de la gorda en oferta, sino que más con un perfil. No es tan cuadrada como esta. Esta era la de la gorda, gorda eléctrica y tuve que poner esta rueda porque es la única que tengo con masa para eje 15 Fat Bike, que no sé qué ancho tendrá y como 20 centímetros de ahí hasta acá. Y esta es la misma rueda que enradiamos para, para ponerle horquilla a la gorda eléctrica. Si no mal recuerdan, cuando no tenía horquilla para andar en el cerro, era increíblemente rebotona. Porque aparte tenía el motor atrás y esto tiene el motor en el centro y más que seguir hablándoles de esto, vamos a probar esta nave. <risa> Lo que más me impresiona de toda la intro es que este palito aguantó. Bajar el asiento es bueno. Vamos a ver qué pasa. Prender. Oh. Le vamos a poner nivel 3 porque no estaba cargada cuando la saqué y desde abajo hasta arriba perdió una o dos rayitas. A nadie le importa eso todavía porque este, esta bicicleta ya la había sacado al cerro una vez, pero esa es una historia que les vamos a contar cuando hagamos el review. Eh, nos vamos a tirar este circuito que acá en Temuco estoy recién reconociendo y no sé realmente para dónde llega, pero ya, sin más preámbulos, ¡vámonos! Oh, me voy a arrepentir de andar sin tapar barro. El No ha llovió como hace dos días y el agarre está muy bueno. Man. No sé qué tan bueno, pero... Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ¿Queréis que te vea tirártelo para...? Como queráis, hermano. Para por si te pasa algo, no sé. ¡Esperando que no te pase nada! <risa> Oye, como agarraba para abajo, o el arriba estaba bueno, como les decía, no ha llovido hace dos días y... y sí. No sé si las gordas deberían agarrar más o menos en barro. Lo que sí creo es que este neumático va a despejar barro súper bien porque como tres dedos entre medio que una caruga y otra. ¡Ah, mi G.I. Joe! Está súper desmoronada la caída por el lado ya. ¡Qué lindo, Juan! Bon. Estoy hablando solo. No, estoy conversando con ustedes. Les mando un saludo a todos ustedes en sus casas. A menos que traigan el computador al cerro. Les mando un saludo a todos los que estén con un computador en el cerro. Este lente está sucio por dentro, weón. ¡Dale! ¡Wow! Me deja el loco. El medio vuelo, weón. Vaya a la alta? Sí, yo estoy recorriendo pistas. Bueno, el salto, weón. Bueno, bueno, bueno. Vas, pues, weón, yo voy a la cacha, weón, hasta donde este árbol y vuelvo para arriba. Dale tú adelante nomás, secret, y yo creo que te me voy a escapar. Claro, man. <ríe> Como suena esta weá <ríe> Cómo va a ir de agarre? <ríe> Ahí, tiene súper buen agarre, parece. ¡Oh! <risa> uh. <risa> Oye, como iba? Tú ibas y cruzaba entero y yo iba bla oh. de pan para abajo. Uh. ¡Vota oh, y loco como anda! ¡Woo! No. ¡Para arriba la roca! Igual voy como con cuidado, pero, pero qué es esto? No llegaba. <risa> Vaya a subir ¿Qué? Fue un susto <risa> Oh, esa va fue una locura <risa> La gorda Con oh, la cola no le rebota ni la mitad de lo que le rebotaba la otra Ahora que me vengo a fijar en más oh, Estamos bien Oh, como tira barro Oh Oh, oh, oh. Ah, pff, la boca! ¡No, clásico! Oh, acá para allá. Dobla, dobla, dobla. ¡Cómo estáis si ¿Se acuerdan de la pelea campal con Rocky Balboa? No, esta fue un amor. Esta es la cancha. ¡Oh, qué onda! No, ah, están quemando. Está controlado. Oh, ¿Por dónde se sale? Por acá. Oh, esa va fue una locura. Man. En la subida a nivel 3, va bien, vaya haciendo fuerza. Va ahí, estoy, estoy transpirando ya, ya estoy llegando arriba, pero... En nivel 5... ¡Wii! Y si le metí la fuerza y la estaba metiendo antes, vaya a esta velocidad. Pero lo que les quería mostrar es esto, es rarísimo. Miren el volante. Y ahora si sí, yo tiro para atrás la cadena se queda el mismo y como es con motor en el centro tiene sensor de torque y me asiste proporcionalmente a la fuerza que le hago ahí estoy apenas tocando los pedales y ahora si sí los piso me entrega más, más potencia con cuernos <risas> mamba negra la mamba negra es una criatura veloz, inquieta y letalmente venenosa que cuando se siente amenazada puede resultar muy agresiva me enamoré venía pensando en un nombre en la subida Estaba entre la, la gorda letal la gorda brigia. no, la mamba negra que bueno. chiste esta nae la mamba negra ya, está dicho si alguien tiene una mejor sugerencia, aún le podemos cambiar el nombre. Por mientras, sin más preámbulos, porque ya esta bicicleta me tiene emocionado. Ah, vamos a ir a ver cómo nos va. Oh. Uh. Ah. Tengo que regular los cambios seguros. Uh. Está una por encima de la roca no tiene mucho problema. Echa, voy más rápido que con mi bici. Man. El terreno está más seco, de todas maneras. ¿Cómo? como se agarra? Es <risa> una falta de respeto. <risa> no, está, está mucho más firme. Es barro, pero está mucho más firme. Oh, qué onda oiga. esa oiga. caminar tiene, ¿Cuál es el caminar? Ahí está. ahí está. Ahí está, ahí está. Pero ya, pues. ¿Cómo los.? Ah, está tirando del. Oh, la transmisión loca. Tira poco porque estoy en el cambio muy pesado pero ayuda un montón <risa> uh, uh, uh, uh, uh. ese es un buen detalle ando con ando con 6 pc adelante y 8 atrás no es creo que se corrió un poco uh, uh, uh. bueno no, el agarre es brutal puedo hacer lo que quiero ¿eh? me muevo para acá me muevo para allá uh, uh, uh, uh, uh, uh. <risa> No, no tiene ni sentido. Es, no, ya sí, el agarre está mejor. Pero no es para tanto. Tenemos que sacarte un día después de la lluvia. O con la lluvia. No sé. Oh, está, está, está divertido, bueno. se, man, bueno, se maneja un montón comparado con la otra bicicleta. No me sé estos circuitos que vienen. Ahí hay una curva que puede estar mortal. Este, si es que pongo esta toma en el video va a ser como el making of del making of del. Este, este me lo podría llevar como cortado. <risa> ya. Oh, porque sea tan pajo ese triple. Esto puede ser brutal. Así se hacen las bajas que saco triple. Este. esto ya es.. Video making, in the making. Vamos que tú puedes. Vamos que tú puedes. No, si sí, está refaloso re la wea. Esto no es refaloso en todo caso. ¿Puedo subir por acá? Into the jungle. gorda No, perdón, mamba negra. Venga para acá. Esto Si está, está refaloso. me río de mí mismo bueno. a qué punto hemos llegado esta parte es terrible mira si la gopro se ve así esto está como así y salir del peralte aquí tenéis poco agarre como un amigo ya ya nos pudo mostrar te subí apenas llegáis hasta la lomita que está ahí como en un falso apoyo y, y mi cabeza tenía que estar inclinada para este lado y yo lo veo así eh, vertical es así la GoPro se tiene que mirar así tení este no apoyo en el que tenéis que flotar porque aquí está más bajo acá tenéis una piedra que te puede tirar para abajo justo contra esa piedra que a varios le ha pasado parece y tenéis que mantenerte acá arriba y aquí empieza a apuntar para donde queréis ir porque podéis terminar contra esa cuestión de espuma o contra el árbol que viene que no tiene espuma este tampoco oh, man. Este circuito tiene que tener una historia más o menos Cáchate oh, no. no, este ya no quiero ni pensar que fue En fin, por acá no puedo tirar Para oh, arriba No puedo frenar no, de hecho, si frena, me falta apretar más el freno Detener esta rueda Para detener esta rueda ¡Necesitáis! ¡Necesitáis fuerza! El freno delantero, pensé que la rueda se iba a ir ¡No se iba! Eso me hace pensar que esta bicicleta puede andar Tres veces más fuerte De lo que la estoy andando Si pasáis esta línea sin cargarte en este apoyo, eres un genio. Un día vamos a tener que hacer un vídeo de línea. acá hay muchas. Te puedes ir por abajo, te puedes ir por arriba, te puedes ir para la izquierda, para la derecha... El cielo es el límite. Esto es lo que les decía, saliendo de aquí hay una línea... No, no es línea, es la opcional de hecho, como que si llegáis con poco vuelo a ese lado que les decía, te vais por abajo. Si, si llegáis con vuelo a esta salida y flotáis, llegáis acá arriba. O sea, puede estar allá o a estar acá. Y si estáis acá, se empieza a poner medio pitilla porque todo te quiere tirar para abajo y contra esa piedra. Y ya vimos las consecuencias que pueden haber en esa piedra y en ese árbol. Luego, aquí una recta que si estáis por la derecha, probablemente te vayas a estar agarrando con el árbol y de la. Estoy hablando demasiado y no he respirado ni un segundo. A ver. Entonces, si te vais por ahí, te podéis pegar con el árbol. Si estáis por arriba, estáis zafando, pero si es que vais zafando por aquí. Está ahí cayendo en este bajón, que es contraveralteado que te tira para allá, en verdad. Yo creo que hay muchos que toman acá la alternativa de directamente irse para allá. Y doler a la izquierda y volver a meterse en la línea. Ahora estamos todos, <ríe> haya pasado lo que haya pasado, ya están todos en, en esta parte de aquí. Y si es que vienes flotando con esta línea y te mantienes a la izquierda, te, te va a comer un contraveralte horrible, en un bajo. Si venís por acá te podéis cruzar por arriba, pero igual te agarra pared... Vamos, un día vamos a hacer un video de elección de línea. ¿Dónde está la corda? No, la mamba, la mamba. Antiparen. ¡La mamba! Oh. No, es, es, es, es brutal. Uh, nunca he hecho esta línea. Oh. Casi me mato. Oh, oh, no me tiré al peralte, tenía tanto agarre que me mantuve arriba. Y casi me mato, en serio. Cáchate. Eso fue la rueda. Si algo tienen las es que si bien son 26, pero el neumático es tan alto que equivale a un 29. Y cuando no me avispo de que estoy andando en una 29 o una rueda grande, me topo el neumático en el poto. Estoy a punto de morir por el animal negro letal, la mamba negra. Falta respeto, ni un criterio. ¿Sigamos? ¡Temuco! <risa> Cuesta mucho esquivar piedra y raíces con estos neumáticos porque son muy anchos, pero no necesitáis esquivarlo. No. Uh, ahí se fue. Le cuesta hacer manual. Uh, jodri. Uh. No, no, no, no. Uh. Oh, oh, oh. Este puede ser un salto tremendamente grande. Hay mucha gente que me dice, Germán, gritas mucho en tus videos. ¿Es fingido? No, es todo lo que pasa por mi cabeza, pero he externalizado afuera. Como que cuando te caí decís como, ¡Oh, coche, tu madre! Acaba de sonar como un camión la weá. Este va a ser el intro, la intro del video. Agarra, agarra, agarra. Muy bien. Plano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh. ¿Qué se puede hacer aquí? Nivel 5. Esta está... o oh, esto se secó al fin. Uh. No muy seco. Mira, ahí sale una vertiente. Por acá arriba está seco. Al fin. Bueno, yo de mañana en teoría, así es que... Todo lo no embarrado que está lo vamos a hacer ahora. Uh. Uh. Acá no podría andar en una bicicleta normal, pero por ningún motivo. Cacha, como se entierra como cómo tira! ¡Cáchate! Y seguía tirando. Pero, ¿cacha? Eso es peor que arena, es peor que nieve. Lavada de express. Nada mucho, algo poco. Muy bien, gordita. ¡No! Ah, eso quería hacer, le quería quitar la presión. Ya, yeah. creo que eso fue todo por el video de la gordita hasta ahora. Malo no estuvo, bueno, lo pasé a la raja. Ah, fue un espectáculo, más o menos. Estoy con una mancha, pero. Estoy empañado por dentro de nuevo. Así que lo único que me queda por decir es que si te gustó el video de. La mamba negra, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver una de estas bicicletas andando en el cerrito. Compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Bastante especiales Nos vemos en el cerro